por continuar con nosotros en su programa de mañana. Y ahora me acompañan varias madres aquí de un grupo de la empresa Telenor, ¿verdad? Y Carmen Joely que nos acompaña, eh, con quien vamos a conversar sobre, ¿verdad?, esta función de madre y también de trabajadora, ¿verdad?, que es algo ya nuevo en los nuevos tiempos. Pero, no, pero antes... No no, no son tan nuevos tiempos. Ah, no son tan nuevos tiempos, pero... Ah, bueno, de eso vamos a hablar ahora, pero antes, ¿verdad? Eh, a propósito de que Carolina ya es madre y es parte del staff de este programa de mañana, hay un mensaje que queremos escuchar. ¿Alguien le envió un mensaje? Vamos a ver. Muchas felicitaciones a la mi nieta Carolina, como una madre joven del ya de la madre, y que Dios me la bendiga de parte de su abuela Severina, quien la quiere mucho. Mire ustedes no son fácil, eh, saludo muy especial para mi abuela, mi madre quien nos crió, eh, de verdad por este lindo mensaje y felicidades a todas las madres del mundo, a ustedes que están aquí y a todas esas madres que día a día pues lo dan todo por sus hijos, de verdad que decía temprano que el papel de madre es una de las acciones o, o de, de lo más loable que hay en el mundo, hay que serlo para saber lo, lo que es. Así es, felicidades a Carolina. Y nos felicidades, acompaña Carmen Joel Ureña. Carmen Joel, bienvenida. Ay, gracias, Ay, que para mí es un placer siempre estar aquí en mi casa. Así es, me es encanta en tu casa. venir aquí. Quisiera tener un chingo más de tiempo para poder venir más a menudo, Pedro. Lo sabemos, lo sabemos. También nos, nos acompaña de este lado, Beredice Llano quien es la persona ¿verdad? que sí. se encarga de traernos el café, de prepararnos el café tempranito aquí en el área de conserjería de Telenor. Hola, es sí, el chocolate, hoy los bienes chocolate Y una hermosa sonrisa todos los días Así en la es, mañana Así es, Berenice, bienvenida al programa Muchas gracias También nos acompaña, ay, Celine Checo bien. La administradora de aquí, del área de los de medios de Telenor de Bienvenida, Celine. Bienvenidos, gracias Así es, bienvenida. ellas son todas madres como ustedes pueden mamacitas. ver quien sí, mamacitas. mamacitas ¿te gusta más gente? jovencitas no, no, no. no, no. madre está bien madre con que vamos a compartir ¿verdad? sus experiencias con relación a, a ser madre eh, Carolina ser madre para ti ¿qué significa? Carol es la más reciente sí, la de más todas. reciente sí, primeriza de verdad y, y reciente eh, como decía o sea uno escucha ve dice pero realmente hay que vivir la experiencia para tú saber lo que se siente, lo que significa. No hay cosa más hermosa y más grande en el mundo que ser madre, que tener hijos. O sea, tú no cambias ni da eso por todas las cosas que te puedan ofrecer en el mundo. Es algo eh, imaginable e inexplicable con palabras, podemos decir, pero ese sentimiento hay que hay que serlo, hay que vivirlo para saber lo que es y lo que se siente. Carmen, ¿cómo combinar ser madre con la parte laboral? que antes las madres se quedaban en la casa sí. mientras el, el, el padre trabajaba, ahora no, ahora la madre además de que tiene que cuidar a, a, a los niños, a los niños. Pues de manera más especial eh, también tiene que salir a la calle a trabajar sí fíjate, tú sabes si nos remontamos en la antigüedad y que te, bien te encanta la historia, eh, en tiempos antiguos las madres se quedaban en la casa sí. y eran las cazadoras porque se quedaban en sí. la zona, digo los padres salían a cazar y las madres como que eran el cuidado de los hijos pero con las necesidades, con el cambio que ha ocurrido en nuestra sociedad, en nuestro mundo, pues, eh, y también que digo que cada quien tiene como un don especial. Hay madres que les encanta ser ama de casa y tener un cuidado único en el hogar. Eh, deciden dedicarse completamente a sus hijos Hay otras madres que por necesidad Tienen que salir a trabajar Tienen obligado que colaborar, que compartir Tienen que acompañar al padre O son madres solteras, depende Y hay otras que nos gustan ambas cosas El hogar, pero también nos gusta Como esa independencia Que te brinda tu poder colaborar Tu poder tener como eh, Ingresos para proveer Poder también ser alguien Y, y brindar un aporte a la sociedad como es mi caso, eh, yo he decidido emprender, he decidido trabajar porque entiendo que tengo mucho para dar. Así como también lo puedo hacer desde mi hogar, que también y con la ayuda también del esposo, porque obviamente las mamás no podríamos hacer muchas actividades si no tuviéramos un esposo, una, un padre, una persona ahí que nos da soporte y nos da apoyo. Y en mi caso, he podido combinar estas dos, eh, digamos que vertientes o habilidades porque tengo un respaldo en mi hogar. Si no fuera por el respaldo de, de, del, del padre de mis hijos, de mi esposo, realmente para mí sería muy, muy difícil poder combinar ambas funciones. Ser madre, pero también ser una mujer que trabaja, una mujer que, que aporta, una mujer que le gusta este, ese sentido de independencia. Y gracias a eso he podido hacerlo también. Eh, tiene mucho que ver como con tu forma de ser. Porque eh, yo digo, a mí me gusta mi casa. Y yo primero estudié educación porque decía, yo quiero eh, tener un trabajo, pero también quiero dedicarle más tiempo a mi hogar. Entonces dije, a través de la educación yo puedo hacer esto. En la mañana puedo trabajar eh, dando clases y en la tarde puedo entonces trabajar, eh, quedarme en el hogar y en la casa. Después mis hijos fueron creciendo y dije, no, pero yo puedo entonces hacer otras cosas. Cambié de ser de la, la carrera de educación y me pasé entonces a administrar, a ayudar a emprendedores, a ayudar a mujeres con un programa bellísimo que trabajamos también en la parte de, de darle ese toque a mujeres que son emprendedoras, mujeres que son empresarias y tienen que aprender a combinar su rol de ama de casa, su rol de mujer. Su rol de madre, de esposa Con el rol también de mujeres emprendedoras Mujeres que hacen negocios Y que también brindan un soporte económico A una comunidad y a su hogar Pero todo esto tiene que ver con, con La forma de, de tú de Cuando te criaron también, porque mi madre era una mujer Trabajadora hasta lo último Pero ama de casa, que eso es increíble Una mujer que, ella se daba Yo decía, usted no se quita la piel porque no puede Para darnos a nosotros que somos sus hijos Y a, a mi padre en ese entonces Yo realmente admiro a mi mamá de verdad, yo la admiro, porque una mujer que en esa época supo combinar tantas cosas, se sacrificó de una forma increíble para educarnos a nosotros y dar ese amor incondicional, eso eh, no, todas, no todo ser humano puede hacer eso. Así es. De verdad. Berenice, usted es madre, nos conocemos ya, verdad, hemos compartido mucho. Usted es madre de nueve hijos. Sí. Y de eh, esos nueve usted tiene... Eh, tengo entendido que uno especial. Sí, más usted es madre soltera sí. y además trabaja. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esto para usted? ¿Cómo eh, combinar esto del cuidado de los, de los hijos con el trabajo? ¿Y qué eh, tan pesado resulta verdad, para una madre? Bueno, primeramente le doy las gracias a Dios porque cada día me da la fuerza y la fortaleza por mis hijos. Porque el amor de madre no se compara... No hay algo en la tierra que llene eso, nada más la amor de Cristo. Entonces, yo veo a mis niños que estudian, que día a día se preocupan por prepararse, eso me da fuerza. Con mi niño especial, a veces no le dedico la mayoría de tiempo porque tengo que salir a trabajar. Y lo más grande me ayuda con la tarea y se esfuerza mucho y le doy gracias a Dios. ...y a mis hijos porque me ayudan. Eh, respecto el trabajo, imagínense, uno tiene que salir a la calle a buscar el pan de sus hijos. Y nada, le doy gracias a Dios por eso, porque me ayuda Hay algo en usted muy especial, que aunque no está en el guión, yo sí quiero destacarlo. Y es el hecho de que usted como madre, eh, madre soltera, sabemos que de esos nueve niños que usted tiene no todos son suyos, usted lo asumió como suyo. Eh, ¿Cómo es eso? ¿Hasta, ¿Hasta dónde llega el amor de un ser humano hacia otro eh, y lo asume como madre? Cuénteme de eso. Bueno, mi madre murió cuando yo tenía 12 años. Yo soy la mayor. Mi hermana tenía 10 años, mi hermano tenía 8. Entonces, yo pasé muchas calamidades, mucha hambre, denudez. Muchas cosas que son duras. Sí. Entonces yo no quiero eso para mis hijos. Y a pesar de que no salieron de mí, no quiero que yo pase lo que yo pasé. Y le doy a ellos lo mismo que lo doy a mis otros hijos, porque son míos. Así es, y es algo realmente digno de admirar, eh, que está dentro del, del, del grado del amor que puede sentir un ser humano. Por otros Celine, Usted Trabaja aquí en Telenor Un trabajo eh, Que demanda mucho sacrificio Que demanda mucha Mucha concentración Que demanda mucho esfuerzo eh, Mental, intelectual Y también físico ¿Cómo combinar eh, Ya eh, eh, Eso del, del cuidado de los hijos Del amor a los hijos Del tiempo que hay que dedicar a los hijos Con el trabajo Bien Eh como te ha dicho, eh, este es un trabajo que demanda mucha concentración, eh, mucho compromiso, mucha responsabilidad. Eh, puedo decir que yo tengo un niño que tiene una condición, eh, y es que aún él, a su, a su corta edad, vamos a decir tres años, no puede interactuar, o sea, no me no interactúa con demás niños a lo que me, me me adhiere que tengo que hacer un sacrificio mayor porque tengo que salir de aquí del trabajo al mediodía eh, llevarlo a hacer estudios, llevarlo a darle terapias para que él pueda ir desarrollándose eh, como los demás niños claro, cada niño tiene su, su, propia, su propio desarrollo pero mi hijo tiene una condición especial y yo Trato de cumplir a cabalidad con mi trabajo, pero también de dedicarle el tiempo, porque él necesita mucho tiempo de mí para yo poder ayudarlo a avanzar. Carmen, culturalmente hablando, en América Latina y la República Dominicana, los hombres en el hogar llevan como que la carga más suave, porque normalmente, sí, sí es la verdad. Eh, la mayoría de hombres no saben cocinar. Un gran porcentaje de los hombres no saben cocinar y entonces eso le, le como que le toca siempre, limita, sí, tú dices. No. A, a, la, a la mujer. ¿Cambiarías tú la posición de madre para, para ser padre? Ay no, no. Ay no, mira, aunque qué? uno se sacrifique, aunque uno lleve mayor carga, porque tenemos que trabajar, pero también tenemos que tener el cuidado del hogar. No cambiaría, para nada no lo cambiaría Es que, es como, mira, en el caso de Berenice Tiene nueve hijos, tú dices que hay de esos nueve que no salieron de su vientre Pero ese amor que ella tiene Una madre, una madre es la única que puede entenderlo Porque no sé, no sé, eso no se, no se te explica, yo no te lo puedo explicar pero el amor que uno siente y las atenciones que uno dedica a sus hijos, eso como que cada día te hace crecer ese amor y tú sientes eso. ahí por más sacrificios que tú hagas, por más trasnoches que tú pases, por más eh, cansancio, enfermedad, es un amor como que te da la fuerza. Eso como que te, te da una energía a ti, una fuerza que tú sigas luchando. Mira, para yo poder cumplir con mis labores, yo me levanto a las 5 de la mañana y a veces me acuesto a las 11, a las 12. Y hay días que tengo que levantarme antes de las 5 para poder que el día me pueda rendir. Porque entonces mientras más dormimos, menos tiempo y menos hora tenemos. Sí, ustedes las mujeres eh, eh, tienen la desventaja de que los hombres normalmente no saben peinar, no, no saben cocinar, <risa> eh, muy pocos friegan. Y, y entonces la cuestión del, del, del oficio del hogar, que si traspiar sí. que si barrer, no es muy común ver a los hombres. No, mamás. no es muy común, pero las mamás también tenemos que aprender ...que los hombres pueden aprender. Y hay muchos hombres que sí, que, que saben cocinar, que colaboran... ...y no es que hacen lo que, lo que les toca a la mamá, no, hacen lo que les toca a ellos... ...también como papás, como, como hombres, como seres humanos que también comparten un hogar. Entonces, tanto mamá como papá tienen roles en el hogar... ...y lo que hay es que saber cómo delegarlo y saber eh, administrar los roles... ...que les corresponden a cada uno. Yo sé que hay muchos hombres aquí que dirán, no, pero yo soy el que proveo... ...porque yo tengo que estar colaborando en la casa, pero... También darle el ejemplo a tus hijos de que vean que tú eres un hombre, hombre, un papá, realmente papá. Que sabe hacer muchas cosas que tiene, que tiene otras habilidades Aparte de proveer recursos económicos Tiene la habilidad de dar amor a sus hijos y a su casa A través de los quehaceres A través del servicio Porque es un servicio eh, se, tiende, se entiende culturalmente que las mujeres Somos las que tenemos eh, la línea y, la, y esa parte de servir Más que los hombres Y no es así Cada ser humano tiene también ese don Tiene esa fortaleza Tiene esa habilidad de tú servir a los demás Todo es cuestión de tu tu querer hacerlo y tener la disposición. Así es. Berenice, ¿vale la pena el, el sacrificio? Eh, ¿Y cuál es la satisfacción que se siente en el caso suyo de trabajar tan duro para echar adelante a nueve hijos? Sí, vale la pena. Vale la pena porque es lo que dice Carmen. Es algo que no tiene, uno no tiene palabra para explicar. Porque solamente con usted saber que sus hijos van a comer, van a desayunar y tienen una ropa que ponerse y tienen agua que tomar, vale la pena. Porque eso es, para mí mis hijos son mi vida. ¿Qué satisfacción siente usted al ver que puede lograr eso día a día? Me siento satisfecha en el sentido de que estoy en paz porque cumplo con el error de madre, y trato que si me caigo, le pido a Dios que me ayude a levantarme, para que me dé fuerza celine eh, ¿qué mensaje le envías a, a las madres que están en igual condición, eh, parecida eh, a, la, a la condición de ustedes, verdad, que son madres que trabajan y que entonces luego de que salen de trabajo tienen que ir a la casa? A, a dedicarse en cuerpo y alma a su familia Sí, yo digo que lo primordial es el amor porque cuando nosotras eh, como madres eh, a veces nos abrumamos con tantas cosas pero hay alguien es hay alguien que nos espera que no tiene eh, ninguna vamos a decir ninguna culpa de todas eh, las circunstancias o dificultades que no han pasado en el día, ellos nos esperan con una sonrisa y nosotras eh, como madres debemos transmitirle a nuestros hijos amor, paz y alegría, porque ellos no pueden cargar con eh, nuestras eh, dificultades y circunstancias, como ya dije, del día a día culpas. y con nuestras culpas. Porque, eh, hay algo, Warner, que tú sabes que las redes ahora te presentan una pantalla muy bonita sí. y una familia perfecta y unos hijos impecables y una madre hermosísima, siempre toda bella, toda arregladita. Eso no es así siempre. Y, y entender mamás, algunas mamás que son nuevas y otras que están pasando por situaciones ahora, yo sé, un poco fuertes. No todos los momentos de tu hogar Son perfectos No todos tus hijos tienen los mismos lineamientos Y no siempre tú vas a tener ese ánimo tampoco Y esa energía Hay momentos que uno está en baja Totalmente agotada Y eso es normal Y hay un día que te llega a ti Visita la casa Y tú estás toda una desgreñada Lo que sea Olvídate, no importa Olvídate de eso Tú eres una mujer Tú eres un ser humano Y es algo normal A veces las mamás nos creemos tan autosuficientes tan poderosas que nos descuidamos de nosotras mismas y no podemos. Yo sé que, y también otra cosa, es normal que sintamos culpa. Las mamás que trabajamos y hasta las mamás que se dedican completamente a su casa sienten culpa y eso es normal. Yo sé que Berenice también siente esa penita por no poder dedicarle todo el tiempo a sus hijos. Igual Celine, igual yo siento culpa y es algo normal, pero no debemos tampoco nosotras autocastigarnos.